así gente, como vieron en el título y la miniatura de este video, me compré mi, mi teclado mecánico Camera. Eh, y para nada ya lo, ya lo había abierto para probar su ASMR Bueno, pues ya lo había abierto, sí, pero este, no, no lo he en Minecraft aún, así que eso es lo que estaremos haciendo. Y bueno, este, algo gracioso es que como pueden ver aquí, este teclado viene, es italiano. Pero igualmente aún así si italiano, se ve bastante feo literalmente. Y bueno, gente, estaré dejando el nombre de este teclado en la descripción del video Y bueno, eh, toca lo más importante, ¿no? Abrirlo El teclado uh. Así que bueno, gente, este es mi nuevo teclado Y la verdad es que se ve muy bueno Y bueno, este... Eh, vamos, vamos a conectarlo Para que puedan ver las luces No puede ser, gente ¡Dios! Así se prende a ah, la bestia Así es que está increíble, miren a teclado, y la verdad combina bastante con mi mouse, está bien bueno. Y bueno, tenemos jugando también unas cuantas partiditas de Sky Wars y de Dead Wars. Así que, bueno, vamos a jugar. Bueno, nos encontramos en la primera partida. Y bueno, en esta partida voy a estar hieliendo un toque porque tengo que confesar que es el primer teclado que tengo. Entonces, 12 tiempos he estado usando el teclado perfecto. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a activar eh, los instintos eh, y vamos a, a matar a todo el mundo porque tenemos los instintos. O sea, nadie nos puede vencer aquí. <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Camper, Dios, estemos camper. Eh. <risa> <Eso>. <risa> right, vamos a luchar un poco por aquí. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal nos va. Pero bueno, vamos a activar los instintos Hacemos un por aquí, bril, morirle, cachero Y vamos al medio Siento que me va a venir alguien por atrás Eh, ¿no? Perfecto, chévere No puede ser, se está me echando yes, se está me se está me echando! estar toca... ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? ves, ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Soy un aprovechador! Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto? Esto? esto Y listo, solo nos queda una persona que que está aquí, así que batalla final. Tarara tarara tarara tarara tarara tarara. ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta un poco Así que, ok ta da ta da ta da ta por aquí las teclas están demasiado le lejanas, como el teclado por defecto, entonces me confundo porque me va a quedar. Sinceramente, ¿la arruinó? Puede ser. ¡Oh, Dios! Tremendo, ¿cómo le acabo de meterme? Eh, siento que me voy a morir solo, ¿no? como siempre, porque no sé. ¡Ay, Dios! Casi me muero por caída. Vamos a ir un toque al medio y en el medio a ver nos si podemos chitar un poco, porque aquí estamos modo noob. Eh, en el medio vamos a ver si nos podemos checar un poquito con los... Uy, casi me caigo. Uy, este me me quiere tirar. Si tuviese la vida completa ya le pepearía, pero pucha, no tengo vida. Bien, ¿qué tienes? Ya, que otro vi? Ya, ese pele. ¿Aprovechamos? Bueno, ¿no aprovechamos? Bueno, no aprovechamos bueno sí aprovechamos? <risa> se cayó solo. Pela final, pela final. No, no pienso perderla, men, No pienso perderla. Tú no tienes más ventajas, pero yo tengo el. No puede ser, no uses cañita. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No uses la cañita, no uses la cañita. Amigo, si no hago esta partida, me rapo. ¡Eh! Ra Ratón, ¿qué quieres que vaya? Si tú tienes caña, ya te la vi, no seas. Oh, no, o sea, no, no, no te la vi, eh. la caña, te la vi. Ay, este, vamos a dejar construir, uno. no, no seas, no seas, no seas, no seas, no seas. Es un desastre, de verdad. Yo no caigo en tus trampas. Bueno, sí caigo en tus trampas, pero no debería. Quiere craftear. Mejor dicho, está crafteando. ¡Chao! ¡Ja! ¡No! ¡Se salió! GG, gente. GG. Así ganamos la partida. Así que bueno, gente. GG. Vamos con el siguiente. A Bit Wars. La bebecita, bueno gente, ya nos encontramos en Bear Wars, Así que bueno, en esta partida vamos a intentar ir full rush Así que bueno, vamos a darle una A ver, una protección decente Y bueno, a ver el eh, Laco está yendo a la isla de lado Creo que es la isla rosa, así que bueno eh, Cuando va y cuando salte Voy a aprovechar y ahí le rompo la cama Va a ser muy sucio pero bueno A ver no me se me olvido Ya, me rompo um. A ver, eh... Dejo los cuatro diamantes porque... No me la quiero jugar Ahorita voy a atacar al agua, así que bueno Eh... Ok... No Uff, ya a ver, este... Tengo que... No sé... Buenas Eh Uy, uh, ya, eh, eh, Rosa, Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo no, me, no, no, no, no, no. Espérate, voy, a, voy a fingir que me voy para que el rosa no me ataque ya. A ver, voy, voy a fingir que me voy. A ver, ya me voy. Chao, chao, chao, chao. Bien. ¡Eh, eh, eh, eh! Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. No, alaja. Te ha tocado, te ha tocado. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Pero qué imbécil. Ok, a ver, recuerden que guardé cuatro diamantes. Ahí está. Listo, man. Tengo 8 diamantes. Este, voy a tapar esto para que no me venga y ahí me chitan la isla. Me voy a poner prote, filo y todo. Así que 4. Ok, 12-12. Ok, me pongo filo, prote, fatiga minera y. Hay una velocidad y. ¡Ajá! Ah, de este, este, este, este. velocidad de trampa. Y... y salto, listo, ahí. Nice. A ver, este, voy a aprender un poco la cama porque ahorita el rostro me va a venir y me va a apretar la cama de TDTs y ya fue. Ya sabía. Ahora, ¿eh? Ver, a ver. Eh. Tengo salto, tengo salto, tengo salto, tengo salto. Se va, se va, se va, se va. Nice. Ok, mi ferú. No, me la ¿eh? ya fue ya Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Ah. Ah, el también se quedó porque vida Ah, bueno. Escucha el sonido de Gap. Está curándose. Eh, ¿Dónde está shifteando? Ah, está aquí. Ah. Uy, ¡Oh, bien. Ok, lo vamos a mandar a en... ¡Oh, china. Uy. Ah, <ríe> oh, está un toque, está un toque. Ay, está. Pongo TNT. Claro, aquí no. Uy, bien, bien, bien Ya, este... Uy, entra, entra, entra, nice Toma Y no tienes espada, tienes espada más madera, no tiene espada de madera, tiene de... no, mentira, no, no. Eh. ay Bueno, el rosa ya viene, este, estoy seguro va a saltar, va a saltar, va a saltar, ya sabía Uy Vamos. de te llamo? Ah <risas> Es que si me iba a, adelante me iba a morir porque se me la iba justo fácil no iba a Así que bueno, vamos a ir haciendo puente y ni modo pues. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, gente, después de eso fui a mi servidor de Discord y pregunté quién se apuntaba con las cuartas partiditas para luego revelarle que estaba grabando. Así que bueno. De paso, quería decirles que pueden unirse al servidor de Discord ya que ya solemos hacer eventos como estos que están viendo en pantalla. Así que bueno, veamos la reacción. ¿cómo, cómo, tiene, ¿Cómo tiene esa cosa de hielo? Ah, lo compré con, con el money, pero soy pro. ¿En ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto money cuesta? Ah, ni idea. Este Unicoins, algo así de. De aquí de Spy Increíble. ¿Lo matamos o, o hacemos team y llegamos hasta el final? No sé, man. Solo no hay que tener contacto porque si no nos van a reportar, nos van a decir. Negros, de mierda. ¿Le no, no, puedo prender? Eh, eh. No, no tengo. ¿Se puede prender.? ¿Se puede prender una TNT con lava? A ver cómo. ¡Ne! ¿Y si se puede mal? No puede ser, la guía feo. No puede no. que me mate. ¡Uy, si sí no mato! ¡Una me, me, me, me. ¡Oh! Uh, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¿Lo <risa> maté, ¿Te mató? ¡Ah! ¡Morí! No puede ser. ¿Te mataron? Sí, Ni Lo dejé en medio de corazón. Te va a vengar, te va a vengar. ¿Quién? No, te explico. Cuidado que... No, bien. Nada no más que te acaba de cumbiar a un weón con, con rango Júpiter. Ah, ser tan no, va a ser o, oh, o Júpiter que, que, que, que, que, que, que, o Saturno. Creo que, creo que, compite, o sea, tú no creo que son los más altos, no sé. Pero, Pero también depende. Ahí está. Ahí está. Sí, ese bueno era un camper, ¿no? Terrible. Sí, un camper. Solo, queda, solo quedas tú y un culiado que tiene nombre de hacker. Nombre, ah, okay. Un banco que ya que se llama. ¿Están matando mal. hackers o no? Creo que no. Están está looteando en, en medio A mano. Sí, tiene ya, ya te vio. Pantalones? Toma, toma, toma, toma. Según, no, no, no, según no. le sale al arco, como... támpate, támpate. Si, sí, me topo, me Con oh, la matita, me topo. <risa> eh. ¿Es que bueno, ver, claro, no. no saltes tiempo. porque te vas a hacer daño de caída y no te va a alcanzar el daño. ¿Seguro? No, no te tires, no, no te tires. Bueno, si es así, sí, mano. Es lo que tenía la, que. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, ya, cago sí, sí, Te agarro... Que... Te, te agarró. No, es que te, es que no es hacker, es que te agarró de altura, por eso te, por eso te está matando. Eh, bueno, pero tú no, aman, increíble la. <ríe> increíble la gente No puede ser. Literalmente, ya estuvieran muerto, man, pero el celular yo. Exacto, bueno. Ah, nada no, pa. Con este men me va, me a. Va... No, acá, acá no, es donde no, sirve, no, acá no. es donde.. Eh, men, cómo se no, acaba, pobrecito, Me sirve. Eh, men, estoy lagueadísimo, Uy. Vine a atacar al, al, al que tiene mayor cosas. Listo. No, el, el, el que no tenía nada se escapó. Eh, man, ven, ven, ven. Ah, que hay dos. No es que... Uff, maté a los dos, maté a los dos. ¿Y qué ve acá? Nah, man, puros pantalones Me están Entra está está en el mental entero son puros pantalones de, de oro Uy, lo maté Puta man, es que no ha calentado Viste a ponerme trajca Eh, te voy a confesar algo Confésame algo Eh... Va, a eh, Saluda, YT. No, no puede ser. Eh... eh literalmente, no, te invité para grabar, nomás. Ah, increíble. Me <risa> a** y no me dijiste. ¿Con esa calva? Con mi calva, yo no voy a enamorar a todas las personas que vean este video, man. <risa> Tremendo. Bueno... Este, eso, eh, de hecho ya, ya me voy. Nada, ¿por qué? Eh, porque cumplí mi misión, traje a una partida y, y desierte, así que, chau.